Tírame todo para afuera para no matarte Que ya yo voy para ti como quieras. Tírame todo para afuera. Para no matarte. Tírame todo para afuera. los fuerte y todo. Tírame, la prenda y todo. Tíralo por ahí. Tíralo todo. Tíralo por ahí. Dámela la puerta, dámela la puerta. Tíralo cuando la, la prenda, que está más tranquilo Tíralo, tíralo. Túmbala entonces, si no quiere abrir, tíralo. Tírala. Túmbala, túmbala. Tírala, tírala, tírala. No, no, no, no. Pásamela, venga. Pásamela. Los cuartos. Pásamela. Tira los cuartos. Pásamela. los cuartos. Tira los cuartos. A los cuartos? Tira, no, tira los cuartos. Tíralo, pásalo, ah, asegúrate alto, claro. sí. Dale, a tira a los cuartos. Tira los cuartos. Tira los cuartos. Tira los Tira los cuartos. Tira los cuartos. Tira los Rompele la puerta. Rompela la. Sí, Tíralo. Sí, no. Rompela, rompela. de esa rompela. Rompela. Rompela. Rompela. rompela. Que no quiere no quiere tirarlo. los cuatro Allá, pasame. la que pasó. esa c***. Claro, claro. El no quiere tirar todo para no matarte. ¿A dónde están? ¿En cuál bolsillo? Ah, por favor, ahora. Por favor. <risa> Sepa que tú me inventes con los ¿no Claro.